Y ¡Hola wow, amigos de Speedrun Check! En este video les est estaré enseñando cómo obtener dos insignias y a malver. Comencemos con el video. Bueno amigos de Speedrun Check, el primer paso para conseguir este épico skin es irse a Thomas Racing y darle clic en jugar. Cuando entren a Thomas Racing, lo que tienen que hacer es irse aquí y tocar el martillo. Cuando toquen el martillo, les dará una insignia, que es la insignia mágica de Childaman. La necesitaremos después. Volvamos a verlo. Y aquí lo que tendrán que hacer es votar por monocromo. Trae esta cabaña. Y luego dar clic aquí. En segundos los teletransportará. Como podrán ver, llegas aquí todo happy tienes que llegar hasta el otro lado sonidos de cuando el oso te mata ok todo normal y llegan aquí y ahora simplemente hacen esto Esperan, esperamos Y les cae esto Lo toman y listo, pueden salir Ahora, vayamos con el siguiente paso Y bueno, ahora tendrán que votar por el Haunted Mansion Vamos Vamos Y bueno amigos Esperen cheque lo que tenemos que hacer aquí es Cuidado ¿eh? Porque el oso aparece cerca de acá Tienen que irse acá al lado de la mansión Esperen Cerca del lago y aquí les va a aparecer este botón Le dan clic Escucharán una voz de Malver. Si no, pues es que ya lo activaron Los simplemente tienen que ir aquí al lado del queso Jeez. ...entrar aquí, y empezar a saltar así. Eventualmente los teletransportará Aquí lo único que tienen que hacer es completar esto... ...así. Y ya. Aquí les va a decir un par de cosas. A mí ya no me las dice porque pues, ya vine. ¿Ah? bueno, y You are the one. Oh, the visitor's here. Keep a here. Keep in a prize. You, you are the one. Oh, you come here. Keep, Keep you a